Hoy, lunes 29 de agosto, los y las trabajadoras de la enseñanza no formal realizamos un paro debido a que seguimos sin escuchar propuesta de INAU ni de su presidente Pablo Abdala. Recordamos que en lo que va de su gestión, INAU eliminó incentivos para trabajadores y trabajadores que estudian para profes profesionalizarse, CENFORES. INAU eliminó criterios para que se mantengan los equipos educativos cuando hay cambio de ONG en la gestión de los centros. INAU no reconoce los, rec los acuerdos por el pago de la antigüedad que beneficia la estabilidad de los equipos educativos. INAU no reconoce el pago de mejoras salariales para educadoras y e educadores que terminan los estudios profesionales. INAU hace cambios negativos sin consultar ni aviso previo que afectan al funcionamiento de los centros. INAU dice que no tiene recursos pero le devolvió al gobierno 40 millones de dólares. Que podrían haber ido para el apoyo de las familias laburizadas y las trabajadoras y trabajadores. Si este conflicto sigue, es por la responsabilidad del presidente de Inau. Los trabajadores solo queremos soluciones.